Soy Raúl Herrero, eh, estoy desarrollando videojuegos durante cerca de 20 años. Eh, empecé en, en Comandos, en Pyro Studios, en Madrid, y luego montamos una empresa propia junto con Pablo Suárez en Arvirago Y hasta diciembre del año pasado estuve 7 años en Digital Legends como director de producción en el estudio de aquí de Barcelona. Y eh, ya desde enero... Eh, Puesto junto con John Beltrán, heredia socio, hemos montado una empresa, Catoit, eh, dedicada al, al análisis de, de, de videojuegos, de análisis de datos de videojuegos. El, el, en la clase de hoy lo que vamos a hablar es de, de precisamente de análisis de datos en el, en el mundo de los videojuegos y algo de monetización, o sea, cómo se aplica estos datos, este análisis de datos de los videojuegos en la monetización, especialmente en los juegos free-to-play que es donde normalmente se utiliza más este tipo de, de herramientas. El análisis de datos es importante en, en, en los videojuegos, especialmente como ya digo en los, en los juegos free-to-play, porque ayudan a, a maximizar lo que es la, la monetización en los ingresos, para decirlo de otra manera del juego, eh, a base de ir midiendo mides ves cómo está eh, tu juego comprendes qué es lo que hacen tus tus jugadores y en función de cómo, eh, de, cómo eh, de lo que entiendes de tus jugadores tú vas haciendo modificaciones en el juego los juegos a día de hoy eh, tienen actualizaciones constantes de manera que vas a maximizar eh, la rentabilidad de tu juego sí claro que tratamos con, con datos muy muy delicados muy privados entonces hay algo que se me pero siguen sí proyectos anteriores lo que se puede decir que eh, gracias al análisis de datos y pruebas que hemos ido haciendo Hemos conseguido dupli duplicar eh, la monetización de algunos de los juegos, cambiando eh, la, eh, la manera de, de monetizar el propio juego, el diseño de la monetización. Hemos conseguido hasta 4 o 5 veces más de, de, de ingresos. Eh, hemos ido haciendo pruebas, entonces sabemos cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Eh, o sea, anécdotas hay muchas la puta, ¿eh? es que son, muchas son, son datos muy confidenciales, son datos muy privados y nuestros clientes no querrían precisamente que habláramos de, de, de ellos. Si, eh, si puede funcionar un juego sin, eh, sin tener eh, analytics, sí, por supuesto, puede funcionar. Puede funcionar, pero a lo mejor no está funcionando al máximo rendimiento que debe funcionar. A lo mejor si miras y entiendes qué es lo que está pasando dentro de tu juego, al final. El, el análisis de datos lo que, te, lo que te da es una manera de mirar qué es lo que están haciendo tus jugadores dentro del juego. Eh, el juego de base, hay que partir que tiene que estar bien hecho. O sea, tiene que tener un diseño atractivo, tiene que ser un juego que, que enganche, tiene que ser un juego que, que guste a, lo, a, a, lo, a los jugadores. Eh, si no tienes eso, ya puedes poner muchos análisis de datos o le das muchos martillazos al juego para modificarlo, cambiarlo, adaptarlo etcétera o si no también es complicado que funcione solo con eso o sea, es, un, es un balance entre, ese, entre lo que es el diseño del, del juego y lo que es el diseño de la monetización y qué es lo que le gusta a tus, a tus jugadores o sea, el análisis de datos ayuda a saber qué le gusta qué no le gusta y darle más a lo mejor de lo que le gusta o darle otra vuelta o invertir más tiempo porque al final cuando tú estás desarrollando un juego tienes unos recursos, unos recursos limitados, en gente, en tiempo, en dinero, se puede mirar, medir como quieras, que al final es lo, es, viene a ser lo mismo. Entonces dices, ¿dónde invierto los recursos que yo tengo para mejorar este juego, seguir teniendo a la gente eh, enganchada, que le guste, que hable bien de ello, que siga viralizando, etcétera Un consejo que daría a los, a los alumnos de, de, de, de primero. Eh, que se quiera dedicar al mundo de los videojuegos es que lo primero, primero que tiene que hacer es concienciarse de que está en el, en, el, en el trámite de convertirse en profesional. Eso quiere decir, yo suelo contar que hasta ahora, cuando han ido a un bar, pedían las copas y consumían copas, pero es que ahora les toca estar en el otro lado de la bar, sirviendo las copas, eh, ver cuánto, cuánto le ponen, a qué precio las ponen etcétera. Entonces hay que saber, eh, somos jugadores, o sea, nos gusta jugar, nos encanta jugar, pero cuando estamos desarrollando, tenemos que ser desarrolladores y tenemos que ser profesionales. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista eh, como lo tiene que ver un profesional porque al final que eh, no queremos ganar la vida con esto. Ganarse la vida con esto significa hacer dinero con ello. Entonces hay que verlo desde un punto de vista. Eh, más eh, profesional, más hacia orientado hacia el producto, hacia el mercado, empezar a mirar el mercado, empezar a mirar por qué unos juegos sí funcionan, por qué otros no funcionan, preguntarse por qué eh, este juego que realmente es gratuito y todo es, es vanidad, pero está funcionando mucho. Un otro que parece que es muy bueno, pero realmente lo han cerrado, porque ha dejado de funcionar, empezarse un poco y hay que empezar a verle la las tripas, hay que empezar a verlo la, las cosas desde el otro punto de vista.